Radio Amenofis transmitiendo en vivo las 24 horas. ¿Cómo están todos? Esperando a que la familia aparezca. Bueno, estamos transmitiendo en vivo con la finalidad de ir avanzando en la construcción de los equipos escalares. El primero que aparece, Eric Otero. <ríe> ¡Qué grande, my brother! ¿Cómo están todos? Pablo, José, bien, bueno, vamos a despejar algunas dudas para las personas que o quieren construir el equipo o ya lo están construyendo y bueno, y necesitan herramientas, eh, más que nada, información. Bueno, hola Alejandro, ¿cómo estás? Adrián, Alicia, Luciana, Lucián, Lucián Cisneros. Lucian, ¿qué es? ¿Mujer o hombre? No veo bien ahí. Bueno, un saludo a todos, hermanos, hermanas, familia. Bueno, mucha gente está alucinada con los resultados de las ondas de escalares, y yo me encuentro entre los asombrados. Yo creo que estamos todos mudos y no lo podemos creer. Acá, en casa... Y eh, bueno, nosotros llegamos acá al pueblo y empezó a venir la gente, que le comentamos esto, empezaron a probar el equipo y bueno, gente grande, gente más joven, todos alucinados y lo que de lo que se sorprenden es que dicen que ya no discuten en su casa, o sea, es el asombro más grande que ya no hayan discusiones familiares después de que los miembros de la familia se conectan al equipo. Así que es increíble. Adrián dice, vamos arriba Cris, abrazos y bendiciones de Buenos Aires. Un abrazo, Adrián. Eh, bueno, el tema es así. Eh, Odaurde, Odaurde, tengo una duda, dice, bueno, hoy venimos a despejar las dudas. Hay personas que están armando o que ya han armado el equipo de ondas escalares con transformadores que vos enchufás y ya te entregan 12.000, 15.000. Otras personas lo están haciendo con bobinas de encendido universal de autos. Otras personas lo están haciendo con flyback de televisores, ya no más con el televisor porque nos dimos cuenta de que el televisor entra en modo protección y se apaga cuando usas el flyback directamente desde el televisor. Hay que desmontarlo. Y hay que armar esto que tengo acá, que ya se los voy a mostrar. Esto sería eh, Tesla 2019. ¿Mm? Bueno, ¿y qué más? Y hay personas que están armando el equipo con generadores de Runcorf. Esas serían, en, en cuestión, las fuentes de alto voltaje que podemos utilizar para armar el equipo de ondas de escalares. Paralelamente, se abrió también una rama nueva, que es la gente que está, eh, que armó, mejor dicho, el equipo de ondas de escalares con esas fuentes chinas, que yo ya mandé a pedir por eBay, por Aliexpress, bueno, me van a llegar algunas y vamos a hacer los experimentos, porque realmente eh, creo que vamos a poder reducir el equipo de ondas de escalares a este tamaño. ¿Mm? Ya, esto es chiquitito, ¿no? Bueno, más chiquito que esto, la mitad, por acá. Así que bueno vamos a resolver las dudas o daurde. Saludos a todos. Bien. Bueno, eh, las personas que están haciendo el equipo de ondas escalares con el equipo Runcorf, las cosas que tienen que tener eh, en cuenta son, la bobina, la bobina que une los dos capacitores, tiene que ser lo más grueso posible. Si no consiguen un grosor de 4 milímetros, pueden unir dos alambres, unirlos de sus extremos y fabricar la bobina con dos, es lo mismo. Así que puede ser, por ejemplo, dos alambres de 2 milímetros, te va a dar 4 milímetros. El tema es que esa bobina tenga un, un buen grosor, porque lo que van a entrar por ahí no son ondas de radiofrecuencia, sino paquetes de partículas. Ondas escalares, paquetes de partículas. O sea, nosotros tenemos ondas eléctricas que dibujan un círculo, pero lo único que están haciendo es moviendo el espacio-tiempo. Se crea una onda. En cambio, cuando nosotros transmitimos con partículas, o sea, ondas escalares, hacemos lo mismo, pero son partículas, son paquetes, son aros de partículas que salen. Ya no estamos moviendo el tejido espacio-tiempo, que es lo único que podemos hacer con RF, o sea, con radiofrecuencia o con alto voltaje positivo. Nosotros vamos a transmitir con partículas, o sea, paquetes de partículas en forma de anillos. Esa es la confusión que hay desde 1890, de que se descubrió esta ciencia, y bueno, no supieron eh, acomodarla. Y bueno, físicos como Hertz... Diseñaron la teoría, pero para la parte positiva, para la parte donde la onda eléctrica mueve el tejido espacio-tiempo. Pero no pudieron hacer una teoría donde explican que paquetes de partículas viajan en el mismo patrón que las ondas eléctricas. Sí, Maxwell eh, creó una teoría donde explica este proceso, pero nadie aclaró que en vez de estar eh, trabajando con ondas de RF, estamos trabajando con paquetes de partículas. Entonces, como no pudieron aclarar esa parte, esta ciencia no es que quedó sepultada, sino que quedó olvidada hasta que alguien la agarrara y pudiera explicar qué es lo que está pasando. Bueno, resulta... ¿Los alambres más chiquitos, dice Sandra, se pueden enrollar entre ellos? Eh, ¿Los alambres más chiquitos se pueden enrollar? Sí. O sea, por ejemplo, si vos querés lograr una bobina de calibre 4 milímetros, podés unir cuatro alambres de un milímetro. ¿Mm? Y ahí te va a dar exactamente lo mismo que un alambre de 4 milímetros. Así que no hay ningún problema. Lo que estuve viendo es que parece... Que el equipo se comporta de una manera cuando el alambre está barnizado y de otra cuando el alambre está desnudo. Es más, si nos ponemos a ver, Nikola Tesla usaba alambres de cobre barnizados. ¿Por qué? Porque la técnica de Nikola Tesla era poner una vuelta al lado de la otra. O sea que los alambres estuvieran así. En cambio, Darzombal y Odin, no. Ellos usaban alambres desnudos, entonces los tenían que separar a una distancia entre sí. Entonces, si observamos las bobinas de Darsunbal y Odin, vamos a ver que están separadas unas de otras las espiras. Entonces, conclusión, ellos usaban el alambre desnudo, porque podemos ver que tienen las espiras separadas, y eso es cuando usas alambre desnudo que no lo puedes juntar porque está desnudo. Bueno, el tema es ¿por qué usaban las bobinas desnudas? Y ahí es donde yo me puse a pensar, y es por una cuestión de que por ese alambre viajan las partículas, y como son partículas y no son ondas, crean un vórtice, o sea, un campo de torsión, un embudo. Vos tenés la bobina, y se va a crear un embudo arriba, un agujero de gusano, un portal dimensional, o sea, un remolino de partículas. Entonces, alrededor de la bobina Oudin se genera, una deformación del espacio-tiempo que potencia la bobina. Es por eso que el cable debe estar desnudo. Yo ya la hice con alambre barnizado. Y ahora me falta, bueno, sintonizarla, hacer algunas cositas para ver si yo puedo lograr la sintonía correcta en la bobina UDIN. Pero estoy teniendo mis dudas acerca de que usé alambre barnizado en vez de alambre desnudo. Bien, sigamos leyendo. Eh, bueno... Para las personas que están armando el equipo de ondas de escalares con la bobina de encendido universal, lo bueno que tiene armar el equipo con esto son varias cosas. Primero, que por ejemplo, hoy se te ocurrió armar el equipo de ondas de escalares y vas a la casa donde venden repuestos para autos y de ahí compras todo para armar el equipo de ondas de escalares. Eh, por ejemplo, compras una batería, compras un cargador de batería, si es que no tenés esas cositas, compras la bobina de encendido universal y compras el relé. Armas ese conjunto de cosas y ya tenés una fuente de alta tensión. Después, los frascos, los jarros Leiden, los armás con botellas de cerveza, y con cable, alambre, lo que encuentres, armas la bobina. O sea, digamos, el resto es más artesanal que ir comprando las partes. Pero bueno, eso. Eh, a mí me pasó que compré la bobina, compré el relé, compré la batería, conecté todo, y se me rompió el relé. O sea, eh, funcionó un ratito. Y bueno, cambié el relé, se volvió a romper, lo volví a cambiar, se volvió a romper, me empecé a volver loco, busqué otros relés, se volvieron a romper, y yo digo, ¿qué pasa? Porque yo vi a otros que el equipo le funciona perfectamente. Bueno, empezamos a tratar de resolver por WhatsApp, hace como un mes atrás, ¿Cómo podíamos hacer esto? Bueno, y ahí descubrí que los relés deben ser relés para arranque del coche, que ya están, digamos, ya vienen diseñados para, para la intermitencia. Eh, los otros relés que te venden son relés para las luces, por ejemplo. Y vos, un relé para las luces la, lo conectás con la bobina de encendido universal, caput. Lo haces, chucha. Bueno, eh, Jesús Fuentes Dustan dice, ayúdame con sonidos 15 kilohertz. Sonidos de 15 kilohertz. Eh, lo único que te puedo decir es que hay un programa online que se llama Tony Generator Online que te regala eh, un frecuenciómetro donde vos podés poner 15.000 Hz, podés buscar, eh, si lo querés, sinusoide, pulso cuadrado, pulso diente de sierra triangular, y bueno, y por la computadora te sale el sonido de 15.000 Hz con eh, el patrón de onda que vos elijas. Eso, y después lo amplificás. Eh, lo amplificas con un equipo. Eh, vamos a buscar eh, Tone Generator Online y ya lo dejamos ahí, para que lo pueda usar todo el mundo que quiera... Eh, Usar las frecuencias. Este programa es buenísimo. Y bueno, nada. Ahí lo voy a dejar. Tone Generator Online a la una, a las 2, a las 3. Bien. Bueno, el relé para prender luces no funciona. Se hacen miércoles. Hay que conseguir relé de arranque, marca o modelo, denso densos, son unos relés bien poderosos, si no, bueno, se compran los de mejor calidad, hay unos transparentes que parece que funcionan, son unos relés que vos los podés mirar para adentro, bueno, esos parece que funcionan sin romperse. Hola, buenas noches, gracias por lo que difunde, saludos de Santa Cruz, Bolivia, dice Andrés. Andresito, gracias. Bueno, eh, gracias, para aclarar lo del relé, sí, Sandra, eh, lo del relé es algo que me volvió loco a mí, y dije, los volvió loco a todos. Yo me imagino todo el mundo ahí con el, con el problema del relé, porque la bobina funciona siempre, ¿viste? Pero necesitas conmutarla. Y el relé, bueno, se viene a comportar como el martillo trembler del de runcorf. Simplemente lo que hace es conmutar el polo negativo, abre y cierra. Entonces, como genera la chispa, que, la misma que genera el martillo del runcorf, si los contactos no están adecuados para esta chispa de alto voltaje, se dañan. Bueno, también recuerden poner un capacitor de poliéster entre el negativo y entre la pata 80 y 5, que es los contactos que se abren y se cierran dentro del relé. Ahí tiene que ir un capacitor de poliéster. Un capacitor de poliéster es esto. A ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. No, pero de acá que le echo un foco, ahí, ¿lo ven? Tiene dos patitas, es como un caramelo rojo que tiene dos patitas. Bueno, hay más grandes, hay más chicos, a ver acá. Ese rojo es un capacitor de poliéster. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí lo pueden ver. Bien, esos capacitores tienen la propiedad de poder trabajar con alta tensión, por lo tanto le vamos a poner, entre el negativo y el pin 85 del relé, le vamos a poner ese capacitor para que absorba, absorba la chispa y no dañe el contacto interno del capacitor. Bueno, eh, algunas bobinas de encendido vienen con una resistencia cerámica así de grandota, de color porcelana, de poca impedancia, o sea, de un ohm, chiquitita, chiquitita en resistencia, pero grande en tamaño, que se le coloca entre el positivo, que sale del relé y que va a la bobina de encendido, se le coloca esa resistencia y con eso, bueno, no dañamos eh, la bobina y de paso las corrientes contraelectromotriz que vuelve no daña al relé. Con eso se compensa el circuito. Eh, puede usarla como pueden no oír es opcional, eh, en el caso de la bobina de encendido de auto. Bueno, Rosma Huerta dice, hola Cristian, una pregunta, ¿puedes aclarar brevemente cuál es la finalidad de la máquina que te conectas a las muñecas y qué efectos ha tenido en ti, porfa? Bien, Rosma, de eso estamos hablando, y de esto vamos a hablar, de acá en más, y no vamos a hablar de otra cosa que de esto. Bueno, sí vamos a hablar de más cosas, pero esto es lo más importante que en este momento nos atañe, ¿por qué? Porque, personalmente en mi caso, cuando fuimos a España, recibimos un ataque de microondas que casi nos mata, y no encontrábamos la solución, y lo expusimos públicamente, y nadie tenía la solución, salvo una persona que me dijo, Cristian, lo que a ti te pasa, yo lo he solucionado con exponerme 15 minutos al oscilador Lapkowski, me dijo, y yo dije, la puta madre, la única persona que me dio una solución me dijo, 15 minutos en el oscilador Lapkowski, y ya no sufrís más, ni el pitido, ni las consecuencias del 5G y todo el ataque que estamos bueno. Me quedó ahí en la cabeza, con el tiempo, cuando eh, armé el primer equipo, todavía estábamos en España, eh, ya no estábamos bajo ataque directo, pero sí seguíamos sintiendo el pitido por todas las cosas que hay en España, que emiten radiofrecuencia. Bueno, hago el equipo, nos pusimos, nos conectamos con Daniela, y al otro día yo ya no escuchaba nada. Y te estoy diciendo de que estuve meses escuchando una cosa que me ensordecía, todos los días, que habían días que me volvía loco, y habían días que me dejaba más tranquilo, pero yo no podía pensar, o sea, es algo que hacen en España para que no puedas pensar, y para que no puedas quejarte, porque si vas y te quejas te van a decir, pero, ¿quién te está haciendo algo? No, Ondas invisibles, ¿viste? Y se te ríen en la cara y te mandan al psiquiatra a tomar pastillas, ¿viste? O sea, primero te matan con ondas y después te, que te enloquecen te mandan a tomar pastillas con un psiquiatra que están más locos que cualquiera, ¿viste? Bueno, perdón, acabo de toser el micrófono. Eh, el tema es que pude solucionar algo que no tenía solución, con las ondas escalares y ahí me acordé de la persona que me decía 15 minutos en el equipo Lapkovski, que es lo mismo, ondas escalares. Bueno, ondas escalares. Empiezo a investigar ondas escalares porque yo no le decía ondas escalares, yo le decía energía radiante, pero de repente cuando armé el equipo apareció la palabra ondas escalares y me ondas escalares, y empiezo, aluciné. O sea, ondas escalares se refiere a energía radiante, lo mismo pero solo que hay mucha información con el nombre de ondas escalares, y hay poca información con el nombre de energía radiante. Entonces me encontré con un mundo de información de lo que estábamos haciendo alucinante. Bueno, lo más alucinante es que en 10 minutos, 10 minutos solamente, tu sistema celular en la sangre se revitaliza, o sea, las células dejan de estar aglutinadas y permitir la invasión de bacterias, virus y esas cosas, pasan a estar separadas unas de otras, con un campo de energía radiante que las separa unas de otras, y que no permite que baje ningún virus, bacteria, a la superficie de la célula, y que le haga cosas. O sea, tu, tu sangre se vuelve inmortal en pocas palabras, porque ya no permite que los virus y esas cosas nos hagan cosas. O sea, listo, detiene el tiempo. De, no solo detiene el tiempo, sino que al detener el tiempo empieza la regeneración, de, de la cual no podemos gozar, producto de que estamos en un sistema etérico que nos oxida en una velocidad mucho más rápida que la que tenemos para regenerarnos. Por eso envejecemos y morimos, pero si nosotros detenemos ese tiempo, automáticamente comienza la regeneración. ¿De qué manera detenemos el tiempo? Al conectarnos al equipo nos llenamos de un campo de partículas que no permite que el éter nos haga lo que nos hacía, presionarnos, compactarnos, comprimirnos. Bueno, al tener ese campo ya no nos comprime más, y en nuestro campo celular se detiene el tiempo. Entonces, bueno, eso. ¿Cómo se puede conseguir un Zapper que tú haces saludos? Dice Mari. Mari, tenés que hablar con eh, Javier Camacho. Javier Camacho está armando eh, muchos Zapper, que está por mandar ahora a todas las personas que nos, que nos escribieron a el zapper de Bob, bueno, ahí Javier Camacho va a mandar todo eso porque con esto de los viajes, bueno, yo no pude hacer zapper, yo no pude hacer nada, a duras pena armé el equipo de ondas escalares. Y lo tuve que armar así, con cosas de por ahí, porque no nos llegaban las piezas. Y bueno, de alguna manera eh, me, el destino me obligó a armar el equipo con cosas simples y descubrí unas maravillas, como por ejemplo esta, y realmente, bueno, ahora tengo el agrado de compartir esto, y bueno, eso, que lo vamos a poder hacer todos, así seas una abuelita de 86 años que está viendo este video, vas a poder hacer tu equipo de ondas escalares, vas a poder entender la energía, porque esto tampoco es una receta, estamos entendiendo la energía. Bien, eh, ¿qué más? Hola hermano, me gustaría saber cuántas vueltas le das a tus electrodos. Eh, saludos. Dice Francisco Ruano, eh, Javier Camacho, ¿cómo estás hermanito? Qué bueno. Eh, bueno, Francisco, me preguntas me gustaría saber cuántas vueltas le das a tus electrodos. ¿Vos te referís a eso que yo le hago así? Eso es cualquier cosa, ¿eh? o sea, el electrodo es un pedazo de alambre al cual lo revestimos en papel servilleta, lo mojamos en agua tibia con sal y ahí lo apoyamos en el cuerpo y le ponemos una cinta, simplemente para que el contacto del metal no entre en contacto con la piel. ¿Por qué? Porque genera algunas quemaduras según la frecuencia que vos le hayas encontrado al equipo de onda de escalares. O sea que sí o sí, pañitos con agua con sal. De esa manera no queda ninguna quemadura, no queda nada, y podés beneficiarte con la energía. Así que eso, en los electrodos le podés hacer una espiral, eh, lo que quieras. Eso, digamos, no tiene mucho sentido uno lo hace por, porque quede así, <ríe> sin pensar, ¿no? Bueno, hola amigo Cristian, mi relé no se rompe porque yo uso un transformador de 12 voltios y 1,5 amperes. Ah, qué buen dato, hermano, claro. Claro, claro, claro. Bueno, ahí Néstor Mierke nos da una buena solución a todo lo que estamos con problemas con el equipo de Ondas de escalares que tiene la bobina encendido. ¿Qué pasa? La bobina encendido automáticamente pensamos que hay que encenderla con una batería porque es una bobina de carro y los carros andan con baterías. Entonces, vámonos, conseguimos una batería, le ponemos la bobina, le ponemos el relé, todo hecho a andar, pero dura cinco minutos y el relé se hace mierda. Bueno, conclusión: la batería genera mucha corriente, mucho amperaje. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto no ocurra? En vez de usar la batería, uso un transformador de 12 voltios. De esta manera, el transformador me puede dar 1 amper, 1 amper y medio, 2 A. en este caso, Néstor usa 1,5 amper, y listo. ¡Oh, qué buena noticia, Néstor! Ya me pongo a hacerlo con el transformador de 12 voltios que tengo ahí. Tengo un transformador de 12 voltios chiquitito así, que no me tira ni un amper, pero voy a ver si lo puedo hacer funcionar, si lo puedo hacer funcionar, eureka, bueno... Otra cosa que hice con la bobina de coche fue, primero armé el circuito con una bobina, y bueno, funcionó. Eh, la salida de alta tensión con el negativo, haces la chispa y después al equipo. Bueno, pero después, Eduardo César, de Puerto Rico, me mostró su equipo y él lo había hecho con dos bobinas, o sea, puso las dos bobinas y los arcos, digamos, la alta tensión, las juntó. ¿Mm? Así, directamente lo que sale de, del medio, lo juntó, dos bobinas haciendo la chispa, y le funcionó perfectamente, yo lo hice y funcionó, pero como te digo, los dos relés tronaron en cinco minutos, así que bueno, eso, eh, si ya hiciste el equipo con una bobina, ahora viene el desafío de hacerlo con dos bobinas, y ahí vas a tener mucha más potencia, mi amigo César Eduardo, un saludo para César, eh, armó la, la bobina odín se la puso a un costado y realmente largas chispas muy muy grandes me ganó con lo que yo hice en españa él hizo algo más potente bien bueno eh, qué tal cristian saludos angie cómo estás sandra solena dice me parece que hayas hecho un dibujo aplicado que hace falta y cómo juntarlas verdad o desde el último lo has modificado Uy, me parece que ya ha he hecho un dibujo. Sí, esto que estoy explicando, ya lo hice de mil maneras. Había a de... por haber, en los últimos videos en el canal de Amenofis, en YouTube, está todo. Y voy a seguir poniendo. Este video lo hice por acá por el Facebook, para bueno, para empezar. Recién, recién acabo de instalar el programa, por fin pude configurar la computadora, y ya ya estoy transmitiendo. Si se llega a despertar mi bebé, estoy ahí con el oído, voy a tener que cortar porque Daniela fue a comprar y estoy solo con el bebé, está durmiendo ahí. Bueno, así que Sandra, dibujitos hay por todos lados, Quédate tranquila que yo hago todo el tiempo dibujitos y cómo van las cosas y lo más simple posible. Y con componentes que se consiguen en cualquier lado. Bueno, Cristian Dávila, un saludo para vos hermanito. Sergio Peralta, ¿Publica un plano, Cristian? Eh, bueno, lo que voy a hacer, a ver... Sí. En mi muro hay una sección que se llama Fotos. Dentro de Fotos hay una sección que se llama Álbumes. Dentro de esa sección voy a crear un álbum que se va a llamar... No sé. Bobina Odin. Como para que sea ahí. Y, y adentro yo le pongo todo lo que tengo con respecto a esto. Desde... Fotos de bobinas Odin originales de 1890, hasta los planos que yo he hecho con el Paint, para que nosotros podamos replicar el asunto con materiales de ahora y pocas cosas, más que nada. Bien, disculpa, estoy con la tecla del móvil, las palabras se van por su cuenta, dice, no, no hay problema, Sandra. Eh, ¿No sentís más el pito entonces, Juan Pablo? Pregunta. No, se terminó. Mirá, salimos de España... Oh, Viste, nos subimos al avión y digo, bueno en el avión ya prácticamente no se tiene que escuchar sube el avión, se escuchaba más fuerte, yo dije ¿cómo puede ser? ahí no se tendría que escuchar se escuchaba más fuerte conclusión, el pitido viene de arriba, entonces si subís en un avión, lo vas a escuchar más fuerte ¿qué hay arriba? los satélites de Elon Musk, así que Elon Musk nos está fastidiando la vida a todos, es un jodido hijo de puta. No hay otra, llegamos a Chile, me bajo, en Santiago todo tranqui, cuando llegamos acá al pueblo, eh, estaba en, en una casa donde llegamos al principio y lo escuchaba pero a penitas, y salía afuera al patio y lo escuchaba más fuerte, y entraba a la casa, y se escuchaba más bajito, y salía afuera, y lo escuchaba más fuerte. Bueno, viene de arriba, y está en todo el mundo. En todo el mundo está este pitido. O sea, el mundo está cubierto por satélites de Elon Musk. El hijo de puta tiró 50.000 satélites para cubrir la Tierra. Así que bueno, es eso. El tema es que vos te empezás a hacer el, las sesiones con ondas escalares, y te queda como una cobertura que no permite que, te, que, que el ataque llegue a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo está tirando tanta energía que repele el ataque. Y las células subieron tanto la frecuencia que ya no escuchás el pitido. El pitido lo escuchás cuando tu cuerpo está en baja frecuencia. Entonces viene una frecuencia más alta y vos la escuchás como un pitido. Pero si vos subís la frecuencia mucho más que este pitido, ya el pitido no es nada. Así que bueno, realmente yo pensé que iba a vivir esta tortura de por vida, y no... Pude solucionarlo, por eso. Ahora vamos a solucionarlo en todo el mundo. El punto es, que bueno, que hemos descubierto algo de la hostia. Y que estamos todos así como, ¿qué fue lo que pasó? Se descubrió algo que, que, que, que es de la hostia, y se descubrió por Facebook, por YouTube, por las plataformas más estúpidas de Internet. Se descubrió esto y se difunde. Y bueno, es una locura. Yo creo que cuando Bill Gates... Donald Trump, Elon Musk, vean esto, se van a agarrar la cabeza, porque yo ya les agarré los cojones. Así que bueno, eso. Nadie nos va a parar. Nosotros ahora vamos a hacer y deshacer. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Nosotros ahora hemos descubierto cómo se fabrican partículas. Ahora vamos a descubrir cómo acelerarlas, luego vamos a descubrir cómo emitirlas, proyectarlas, teledirigirlas a donde queramos. Y bueno, y muchas cosas más. Bueno. Eh, bueno, Rosma dice, claro, tienes razón, después somos todos locos. Y claro, escucha un pitido, estás loco, te dicen. O sea, la gente está muy tonta. La gente que no ha despertado, ¿no? La gente que todavía vive en el siglo XX, que todavía... Tratan de locos a otros para ocultar que les anda muy mal o, o, o que están en la prehistoria o que no pueden sacar conclusiones, no pueden evolucionar. Les falta la, el engranaje para evolucionar, la partícula fundamental de Aether. Así que bueno, saludos, dice JJ. Yo armé el equipo con flyback, pero la chispa final de onda escalar es muy pobre y la hice con fuente de computadora. ¿Cómo puedo mejorar? Prendo lámparas, pero no chispas por las manos. Bueno, mirá, Jota, eh, sí, ya me habías hecho este comentario, y yo te dije que eh, si estás usando botellitas de cerveza, que le pongas dos por lado, que empieces a aumentar la capacitancia. Yo ya lo hice hasta con seis. Y yo creo que llegué al límite de lo que el Flyba puede cargar esas botellas. Creo que si le pongo más, el tiempo de carga va a ser mayor al tiempo de, de que lo escupa. Y se va a armar un desfase y ya no me va a resonar bien. Así que bueno, hay que ir viendo eso. Esto, esto es parte de la evolución del ser humano. Aprender a ver cuántas botellitas le voy a poner y de qué tamaño. Porque también está la otra. ¿De qué tamaño? Yo ahora le voy a sacar las botellitas de cerveza chicas y le voy a poner dos botellas que tengo... Gigantes así. Vamos a ver esa configuración. Luego, bueno, vamos a tener que hacer pruebas porque lo que vamos a descubrir ahora es que existe un punto donde la energía se dispara, el punto cero. El punto cero significa que vamos a tener que buscar una medida en los capacitores, una medida en la bobina, un punto en la bobina, bueno, sintonizar el equipo, que es de lo que habló siempre Nikola Tesla, sintonizar el equipo. De eso se trata todo. Bien, así que bueno, JJ, probá de ponerle más botellitas o de cambiar el tamaño de la botellita. Si lo estás haciendo con botellas grandes, probá con chiquitas. Si lo estás haciendo con chiquitas, probá con grandes. El tema es que la fuente de PC no entrega mucho amperaje. Entonces, por ahí, en vez de estar haciendo funcionar el flyback con una fuente de PC, quizás te convenga conseguirte un transformador de 12 voltios, de 220 a 12 voltios, y hacer funcionar el flyback con un transistor MOSFET. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el flyback, al cual le pegué el disipador, que es, esto es una pieza de aluminio, y ahí está el famoso transistor, con la resistencia, de 150 ohm. ¿Mm? Está todo pegadito ahí. Bien. Este pequeño módulo que ves acá, se le conecta 12 voltios por acá y te hace funcionar el flyback por acá. ¿Y pero por qué lo tengo acá? Simplemente porque lo voy a meter acá adentro, le voy a hacer unos agujeritos para poder sacar los cables, lo voy a llenar de aceite para autos y lo voy a cerrar entonces no van a haber fugas este aparato me va a dar seguramente el doble de potencia en energía radiante lo que dice tesla es evitemos las fugas querés más potencia que tu equipo no tenga fugas en todos los terminales ponele pelotitas de metal para que la energía vuelva al circuito bueno eso eh, entonces bueno esto yo lo tengo en el video, en el último de YouTube, explico cómo hacer esto. Bien fácil, el transistor es un IRF540. Daniela me compró un IRF530, armé los dos y los puse a trabajar. Más de una hora más o menos, estuvieron trabajando los dos bien, apago la máquina, toco... El IRF540 y está caliente. Toco el IRF530 y está mucho más caliente. Entonces, el IRF540 trabaja mejor que el IRF530. Pero, ¿qué pasa? Me fijé en la hoja de datos y el IRF540 trabaja con 100 voltios o 200, no me acuerdo. Pero con muy poco. Entonces... Me puse a buscar y encontré unos MOSFET, ¿no? canal N, que trabajan con 900 voltios. Obviamente, menos amperaje, pero ¿a quién le importa? O sea, 900 voltios, 7 amperes. Este trabaja con 100, 200 voltios, pero 33 amperes. Pero nadie va a usar 33 amper Así que vamos a usar transistores de 900 voltios, Viste, vas a la tienda electrónica y le dices, hola, sí, ¿qué, qué, qué desea? Eh, voy a comprar un transistor MOSFET, canal N, que trabaje con 900 voltios. Y el tipo te va a decir, sí, pero ¿cuánto amperaje? Con 7 amperes está bien. Y te va a decir, ay, no tengo, tengo de 8 y 9. Dame el de 8, dame el de 9, cualquiera de los dos sirve, pero... Ya, te, te, ya tenés un transistor que trabaja con 900 voltios y la potencia va a ser distinta. Así que bueno, eso. Yo ya los compré, los mandé a pedir por... como es Ebay. Eh, y bueno, me tengo que esperar, porque acá estoy en un pueblo y conseguir un transistor de 900 voltios es como, no sé, un imposible, ¿viste? Así que bueno, eso. Eh, Cristian, tú tienes más inventos. Los primeros... Uy, se me fue. Los primeros hace mucho tiempo. ¿Nos contarás de ellos? El invento, el único que tengo yo, de hace 10 años, es el modelo. Modelo significa una figura visual, en la cual podés visualizar algo, que es el modelo de la partícula fundamental de éter Ningún científico en el mundo logró llegar a saber cómo es un punto. Todos te dicen que lo más chiquito es un punto, pero vos le decís, sí, ¿y qué hay adentro de ese punto? Y bueno, maximizamos el punto y aparece una bola, y te van a decir, una bola. Sí, pero dame más datos, y bueno, la bola tiene un ecuador y tiene un meridiano, y nada, y no pueden hacer más nada. Bueno, yo hice el modelo de lo que hay adentro, en el baricentro de esta bola, que genera los campos que luego hacen una bola. Pero en el centro no hay una bola. ¿Mm? Entonces, bueno, en el centro hay una partícula eh, subatómica de aéter que tiene una geometría por lo tanto genera una inteligencia es la inteligencia artificial de la aéter y es la primera inteligencia en todo el universo es las coordenadas de la partícula inteligente del, eh, del panal de abejas por ejemplo el hexágono las dos estrellas eh, la estrella de seis puntas bueno todo lo que sea de seis es del aéter bien me gustaría trabajar contigo algún día, bro, dice Eduardo. Bueno, Eduardo, yo estoy acá en este pueblo, que es muy lindo, y lo que quiero es eh, poder ver si hay tierras, que las hay. Voy a ver tierras, eh, por ejemplo, no sé, que un tipo venda 100 hectáreas. Y le digo, ¿en cuánto vende las 100 hectáreas? En tanto. Bueno, agarro ese monto, lo voy a dividir en 100, y voy a vender una hectárea a un precio para poder juntar todo eso y armamos la ecualdea, la ecualdea, pero no va a ser una ecualdea, va a ser una nave espacial gigante, no sé lo que vamos a hacer, pero que vamos a hacer algo, vamos a hacer. Eh, ahora, bueno, estuve un poco callado porque al volver de España, el viaje en avión me destrozó, me hizo algo, yo estaba en España muy bien, y cuando llegué acá, a los dos días, cagué. Y empecé a tener algo que no estaba teniendo, que era que se me, se me empieza como a trabar el cuerpo. O sea, yo tengo la lesión acá, y toda la parte derecha se me está como que me cuesta levantar el brazo, viste acá el hombro, no me funciona bien, bueno. Y me empezó a dar mucha fascia, mucha fascia, me empecé, me empecé a volver lento, así que me costó mucho armar el equipo y esas cosas. Pero bueno, ese es el motivo de, de mi silencio. Ahora dije, bueno, armé todo esto y dije, salgo afásico. No creo que ustedes vean la diferencia entre el amenofis de antes y la Menafi de ahora. <risa> Pero bueno. Eh, bueno, Efraín, saludo desde Perú. ¡Qué grande, Perú! Eh, bueno. ¡Qué gusto verte! Dice Luis Reyes. Che, se me, se me desapareció. Ahí. Ahí está. Hola, Cristian. ¿Cuántos amperes necesita la bobina de ignición de auto? Y ahora yo voy a probar con un transformador que no me entrega ni un amper. Y yo creo que algo voy a sacar. O sea, eh, a partir, bueno, ahí el que posteó recién, que la hacía funcionar con un transformador de un amper y medio, eso es re poquito, y la hace funcionar. Y no se le quema el relé. O sea, ya está. Con muy poco podemos empezar, y a medida que empecemos con muy poco y no nos falle, ahí le vamos aumentando, le conseguimos... Un transformador más grande, o alguna batería, bueno, ahí, ¿viste? Bien. Eh, quería agradecerte por tu laburo, disculpa si no puedo ayudarte con una donación. Gracias, Javier. Bueno, con, con el tema de las donaciones, eh, ya no aceptamos más donaciones, porque eh, ya no estamos de viaje, eso era cuando estábamos de viaje, ¿no? ¿Viste? o sea, era salir de un lugar, dejar todo lo que habíamos comprado para ir a otro lugar, y ahí empezábamos de nuevo a juntar, y después nos teníamos que ir a otro lugar, teníamos que dejar todo lo que habíamos comprado para ir, bueno. En este viaje nos compramos de todo, no tenemos nada, <risa> llegamos con dos valijitas, y vuelta a empezar de nuevo. Así que bueno, pero ¿qué pasó? Eh, salió esto del equipo escalar, y todo el mundo participó. O sea, que detrás de Fundación Amenofis ahora están ustedes con, con una acción que generó, bueno, que tengamos que montar una fábrica, que prácticamente le tengamos que poner una marca al equipo de ondas escalares, de que tengamos que pensar en armar una fábrica en cada país para evitar las aduanas. Una locura. O sea, yo cuando cuando dije, bueno, te armo el equipo, dije, iré a armar cuántos, cinco, diez como mucho, diez equipos. Bueno, yo estaba en España, digo, pensé un poco como los zappers ¿no? Voy a la tienda electrónica, compro los materiales, salgo, los armo y entrego los equipos. Bueno, se vino una avalancha de equipos que no te puedo explicar, pero ¿qué pasó? No eran zapper. Ahí había que comprar otros componentes a otros lugares. Y no solo, esta vez ya no eran cinco componentes, diez, había que comprar un montón. Entonces, hubo que contactar a la fábrica, que los envíos, bueno, una locura lo que se armó y lo que sigue armándose, porque esto yo ya no entiendo nada, ¿viste? O sea, eh, lo único que estamos haciendo ahora es esperando tranquilamente, pacientemente, que venga el primer envío que nos envió Javier desde Estados Unidos con las, los elementos para armar el equipo. Este envío es un envío de prueba, para ver si podemos armar un caminito hasta acá. ¿Este envío va a llegar? Una vez que llegó, bueno, ahí viene la otra con más y ahí vamos a empezar. Pero en este momento estamos esperando. Esperando la carroza, diría mi abuela. <risa> eh, bueno, gracias Norberto. Eh, luego te paso por Invol lo que pasa en los aviones, hijos de... Bueno, gracias Sandra, me imagino. Eh, no y hagamos realidad el famoso, no sé qué hay ahí, qué dice Alex, el famoso rayo de la muerte, ¿será? No, no sé. Pepe, saludo desde México, La Paz, qué linda, La Paz, Dios mío. Llegamos a México, a Los Cabos, y de Los Cabos nos fuimos a La Paz. Y ahí estuvimos un, dos o tres días a la casa de Alfonso, corazón de León, mi amigo Alfonso, un saludo. Y realmente en La Paz hay paz, no sé ahora, porque nosotros estábamos antes de que entren las caravanas, pero fue re lindo, caminamos por La Paz un montón, fuimos, vinimos, ahí conocimos por primera lo que era un oxo, no teníamos ni idea lo que era un oxo, y menos teníamos idea de los tamales y los taquitos al pastor, bueno, y de ahí empezamos a hacer la travesía que hicimos por México, recorriendo todos los lugares de México, y una vez que salimos de La Paz, se terminó La Paz, así que bueno, eso, La Paz, es el lugar más lindo de México, aparte está cerca de Los Cabos, y Los Cabos están las playas más alucinantes que vi en mi vida, oh, las vi desde el avión, nunca pude ir, pero eran aguas color turquesa, Dios mío, hermoso. Alejandro, saludos de Gualeguaychú, Gualeguaychú, Gualeguaychú, Re difícil, Cristian, las ondas de escalares cura el autismo. Bueno, con respecto al autismo, ¿por qué hay niños autistas ahora y antes no existía el niño autista? Es porque han intoxicado a los niños. ¿Con qué? Con las vacunas. Las vacunas son algo que no tendrían que haber puesto jamás, se manipularon los medios de información, se nos hizo creer que con las vacunas pararon epidemias de cosas que nunca existieron, que no existían las epidemias, ¿viste? O sea, eso... ¿Y qué pasó? Las vacunas están para suplantar el equipo de ondas escalares. O sea, que cuando se crean los primeros hospitales, se crean porque existían los equipos de ondas escalares. Entonces dijeron, bueno, ya tenemos el equipo de ondas escalares para curar a la gente, armemos hospitales. Armaron hospitales, empezaron a curar. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a todo el mundo le fue muy bien, la medicina era muy barata electricidad y curaba absolutamente todas las enfermedades, afecciones y cosas raras que un médico no podía ni siquiera entender qué chucha estaba pasando. Ahí, bueno, conectabas al paciente y no, no importaba lo que tenga, no había que investigar nada, era conectadas al paciente y el paciente se cura, así tenga bipolaridad. Entonces, ¿qué pasó? Esto a lo de la FDA no les convino, o sea, no les convenía a los laboratorios, no les convenía a los hijos de puta que están amasando fortunas, vendiéndote algo que no te cura, no les convenía, y ahí es donde las prohibieron. ¿Viste? Dijeron, no, estas máquinas eh, juntaron 90 casos donde las máquinas habían quemado a las personas eh, por una apuesta deficiente en la apuesta a tierra, y dijeron, no, las vamos a prohibir porque están haciendo cagadas. Y hoy por hoy te ponen a ver cuántas cuántos niños autistas hay, cuántos niños murieron por las vacunas, cuántos niños quedaron cuadraplégicos por las vacunas. O sea, es para matarlos. Yo no sé de qué se van a disfrazar los médicos. O sea, yo creo que en un tiempo más, los hospitales van a ser ¡frum! y van a quedar vacíos. Porque los médicos que no sabían, digamos, que no estaban participando corruptamente de este sistema, se van a sentir avergonzados de haber estado inoculando vacunas durante años a los niños. Pero después están los médicos que sí saben ¿m? que las vacunas te iban a dar un cáncer a la larga y que con cada operación que el cáncer requiera, ellos cobran fortunas. Por eso nunca pises un hospital, porque vos pisás un hospital y estás pisando un lugar donde... Si te pueden operar, te operan, porque ellos cobran. Entonces, si a vos te duele acá, te van a operar acá, diciéndote que la cosa está acá, y te van a abrir, y ellos cobran. Y no era necesario abrir ni nada, ¿viste? O sea, estamos en un mundo de locos. Y pronto los hospitales van a tomar conciencia y van a huir avergonzados. Con los psiquiátricos yo no sé lo que va a pasar, porque bueno en el ambiente psiquiátrico se maneja más rigor, o sea, son como policías, tratan muy mal a los pacientes, los empastillas, los empastillan, le dan electroshock, los tratan muy mal, o sea, que el karma que les va a volver a los psiquiátricos, los hospitales van a quedar vacíos, eso de una. Así que bueno. Eh, dice Juan Pablo, Cristian, ¿las ondas escalares curan el autismo? Sí, volvemos a eso. Las ondas escalares, lo que hacen es despolarizarte la célula. Significa que, si la célula era negativa en el núcleo y positiva afuera, quiere decir que iba así, del positivo al negativo, pasan a estar al revés, entonces el positivo queda en el centro y el negativo afuera. Entonces la energía se ¡fum! Y la toxina que la célula tiene en el interior sale para afuera a través de los canales de calcio. Los guiones, toda la weá que, que, que está ahí podrida, de que fue lo que acumuló la célula por la vacuna podrida, bueno, sale para afuera. O sea que ni bien te conectás al equipo de ondas escalares, te empezás a desintoxicar celularmente. Pero no solo sale la mierda, sino que entra la energía. Y ahí es donde tu célula se revitaliza. Entonces, bueno, te desintoxica, pero también te revitaliza, y ahí es donde te digo que frena el tiempo y empieza la regeneración brutal, brutal, brutal, brutal. ¿Cuánto tiempo te lo podés hacer? Yo creo que la literatura habla de 15 minutos, pero te podés hacer sesiones de 30 minutos, de una hora, eso está en cada uno, ¿viste? Y vas viendo cuánto tu cuerpo necesita. En 15 minutos te llenaste tanto de energía que ya no creo que puedas meterle más, ¿viste? Por eso se usa 15 minutos. Bueno, me dice Juan, tengo un primo autista y con esquizofrenia, porque le dan ataques depresivos, vive dopado con medicamentos, y desde que nació no ha podido hablar. Bueno, lo mataron con la vacuna, ¿viste? Pero nadie quiere aceptar eso porque la vergüenza que les da, Dios mío, lo que le están haciendo a los niños, ¿viste? O sea, suerte que apareció el equipo de, onda de escalares, ¿viste? O sea, Juan... Armale el equipo donde escalares, conectalo y después me contás, ¿viste? Porque realmente, bueno, es eso, volvemos a la primer medicina de 1890, a la medicina que nos quitaron por querer ganar más dinero. Néstor que dice, yo hice los capacitores con botellas de tomate triturado, son de un litro y la varilla que va al centro son de cobre. Las chispas en las manos son suaves y no tan grandes. <coughs> Néstor, si no me equivoco, vos dijiste que estabas haciendo el equipo con la bobina de ignición y con el transformador y hacías con eso de que no se te queme el relé. Bien. Fractal frecuencia. Se fue, no sé qué pasó. Sale su nombre en negro menos fis, ¿cuándo hablarás de nuestras propias capacidades cuánticas? ¿Cuándo hablarás que somos seres cuánticos y podemos interactuar con esta matrix, con esta red invisible? Manda la mierda a los transistores y profundiza más en tu potencial subatómico. Bueno, fractal frecuencia, que ni siquiera tiene nombre, me escribió esto y borró su cuenta, porque su nombre está en negro. Y es re loco, ¿no? O sea, que, que hagan estas cosas. Bueno, tratar frecuencia me pone algo que mucha gente piensa. Yo lo llamo la fantasmeada. La fantasmeada es, eh, viste que dice, manda la mierda a los transistores y ponele fichas a que somos dioses. ¿Somos dioses? Somos tremendos boludos. Si vos te considerás Dios, andá y apaga el incendio del Amazonas, andá y pagar el incendio de África, por favor, Dios, apaga ese incendio. O sea, acá en este planeta no hay un solo Dios. Pero a la vez sabemos que somos dioses. ¿Pero quién? ¿Fractal frecuencia? O sea, ¿el hemisferio izquierdo? No, ese no es Dios. O sea, vos que me estás viendo no sos Dios, tu cuerpo es Dios. Pero no tu fucking mente izquierda, esa putrefacción que te hace vivir como una máquina y un robot mecánico. Tu cuerpo es Dios, pero tu cuerpo está cagado por tu mente. Entonces, viste, eh, nada, el equipo de ondas escalares es energía para el cuerpo, por lo tanto estamos alimentando celularmente a Dios, es eso. Y el otro me dice, manda la mierda a los transistores. Eh, quieren vivir en la fantasmiada o sea, si no te conectás al equipo de ondas de escalares, no vas a evolucionar pensando que sos Dios desde tu hemisferio parasitado por alienígenas, o sea, pongamos en claro todas estas cosas, porque mucha gente me dice, como que se ofuscan, porque según ellos yo tendría que estar hablando de la espiritualidad, pero yo la espiritualidad la detesto, porque crea, bichos, personas que se creen más de lo que son, y no solo personas que se creen, sino que este lado empieza a creer cosas que no son, y el cuerpo empieza a caer, ¿viste? O sea, desde la mente vos te podés hacer vegetariano, vegano y todo lo que vos quieras, pero tu cuerpo, ¿qué chucha quería? No, no, no se dicen, pero ¿y si no sabes eso, entonces no estás conectado con tu ser, tu ser es tu cuerpo, no, pero yo leí que, que ser vegano es evolucionar y subir la frecuencia. O sea, recetas. Y no, no es así. ¿Cuánta gente muere de cáncer siendo vegana? Es una idiotez. Subir la frecuencia es subir la frecuencia. Lo que te hace el equipo de ondas escalares, que terminás escuchándola. O sea, estamos empíricamente subiendo la frecuencia. Bueno, eh, eso. No, no tengo nada en contra de fractal frecuencia, pero hay mucha gente así que me dice lo mismo y se enoja, porque yo les muestro cómo armar un OVNI, pero me dicen, pero Menofis, nosotros somos el OVNI, ¿por qué no nos enseñás a desplegar el Mercaba? ¿Pero qué Mercaba te voy a enseñar si estás recontraparasitado por, por los aliens en el hemisferio izquierdo, tan parasitado, que no sos capaz de poner tu puto nombre y pones un nombre pedorro fantasma? ¿Viste? Es como si yo me pusiera, no sé. Es más, yo antes me, me, me ponía Akenatón, porque de chiquito me decían Akenatón. Pero después, ¿qué? Dije, es muy fantasma, yo no quiero llamarme a Akenatón, y que la gente me diga, Akenatón. Y le cambié y me puse a Menofi, dije, a Menofi no lo conoce nadie, y bueno, no soy nadie. Al final terminó en esto, ¿viste? Pero mi intención no era fantasmear, ¿viste? Bueno. Eh, estamos, eh, Rileson, con respecto a la frecuencia de 15.000, me dice, Cristian, debe ser usada ondas triangulares y no senoidal. Bien, yo tengo un pensamiento parecido, porque creo que esta malla está tejida desde la estructura subatómica, y en la estructura subatómica, eh, los triángulos, es lo, la primer trama, entonces sí, si vos usás un pulso triangular, te estás metiendo en la trama subatómica. Así que sí, es bastante coherente lo que dice Railson. Eh, Gonzalo, Bruno, Cristian, ¿qué riesgos eh, se instalan al usar un condensador de flujo? Mirá, eh, Gonzalo, el condensador de flujo no lo tiene nadie, lo vamos a crear pronto, pero no se va a llamar condensador de flujo, se va a llamar conjugación de fases. Vamos a conjugar tres fases en una y vamos a tocar un punto de la matrix, anularlo. Cuando vos anulas ese punto, la energía que estaba conteniendo ese punto se despliega. Cuando esa energía se despliega, se despliega en coherencia, quiere decir que se arma un doble toroide, dentro del cual uno queda adentro. El doble toroide tiene una inteligencia nata, o sea, ya tiene una inteligencia. Pero si detecta que hay otra inteligencia en su campo, eh, digamos, toma la decisión de darle el poder de dirección a esa otra inteligencia. Entonces, si uno anula un punto 3D de la Matrix, y de repente esa energía se despliega, se despliega y uno queda dentro de ese huevo de energía, el huevo te va a decir, bueno, a tus órdenes, ¿qué quieres? Y yo, viajar en el tiempo, listo, agujero de gusano, o sea, es así de simple, te metes por ese lugar y salís por otro lugar donde haya una chispa de las mismas características, o sea, otro equipo escalar prendido. Eso es lo que creo, quizás no sea así, tenemos que experimentar, y tenemos que estudiar un poquito más profundamente el modelo de la partícula y su mecánica que es la que nos va a llevar a comprender bien cómo entrar y salir, ir y venir, simplemente eso. Bien, a ver, ahí. Piripim piripim. Cristian, debes ordenar eso, ya lo leí. Eh, te ayudo a armar la nave, vendo todo, jaja. Ja. Bueno, es de loco, hay mucha gente, porque yo, yo me pongo a pensar, a ver, Cristian, me digo a mí mismo, ¿qué harías vos? Si de repente entras a YouTube o al Facebook y te encontrás con un loco como, como yo. Yo me enamoro, lo sigo a todas partes, eh, le digo que mi vida es de él y que haga conmigo lo que quiera. O sea, si a mí me hubiera pasado de encontrarme una menofis, que haga conmigo lo que quiera, me pongo a sus pies. O sea, y hay mucha gente que, que no es, que, que se pongan a mis pies, sino que la afinidad de pensamiento es al 100 por lo tanto vibramos en la misma sintonía por lo tanto mis pensamientos son iguales a los de ellos y ellas y mis acciones van a ser las mismas que las de ellos entonces juntémonos en un lugar vivamos como una familia y pasemos a llevar adelante todo esto ¿Por qué? porque no esto no se trata de, de, de videos de youtube ni de videos de facebook esto se trata de que vamos a amasar este planeta entre todos nosotros y le vamos a dar otra forma y que vamos a terminar con la injusticia nosotros. Eso de andar haciendo manifestaciones a, a esos políticos corruptos, mentirosos y estafadores. No, viste, o sea, y todo el mundo espera que el próximo gobierno sea mejor. Toda esa gente, ay Dios mío, bueno, ya se va a terminar toda esa basura de la política. La política se va a terminar porque, o sea, se va a terminar. La energía escalar viene a poner punto final a todo esto. Los ovnis, o sea, ¿qué va a hacer el presidente de no sé dónde si yo tengo un ovni? Y al ovni le pongo rayo de la muerte. A ver, presidente, Donald Trump, Obama, a ver. Viste, o sea, no sé, ellos se las dan de jodidos, pero nosotros somos más jodidos. Somos una familia bien jodida. Bueno, la cosa es que vamos a joderlos. No se van a quedar así, no nos van a, a despoblar el planeta y nosotros oh, nos quemamos como estúpidos. No, yo, por lo menos yo, antes de morir, voy a hacer un par de cosas. Y yo creo que vos también. Entonces sería bueno sería bueno poder organizar algo y estar todos juntos como hizo Keche. Keche armó una estructura en África, le puso de nombre Centro Espacial, invita a la gente que quiera venir a participar, y la gente puede dormir ahí, y pim, pam, pum, bueno, una familia, es eh, lo mismo, lo hacemos acá, acá es un pueblo lindo, hay bosquecitos, está cerca de la montaña, eh, la gente todavía, acá están los medidores esos de las ruedas, o sea, no hay psicotrónica, es otra cosa, ¿viste? La única psicotrónica es la que viene de los satélites de Elon Musk, ¿viste? O sea, esa, la, la que está en todos lados. Pero debido a que no hay muchas torres de teléfono y eso, no se amplifica. Simplemente es algo que, conectándote al equipo de ondas de escalares, te lo sacas Bueno, Silvano Sosa, saludos hermanos. Cuando estés listo voy. Bien. Gracias Silvano. Eh, sí, yo creo que, que cuando un lugar esté listo, mucha gente se va a notar. Y yo dije, ¿cómo hago yo un imbécil total? Que me das vuelta y me caen tres monedas para tener un lugar, para que vengan miles de personas, ¿cómo hago? Explíqueme esa parte donde, ¿cómo el afásico de mierda hace un lugar para que vengan miles de personas? Y el otro día pensando, se me ocurrió, digo, tengo que ir a ver cuánto valen 100 hectáreas, la divido en 100, vendo una hectárea cada en una hectárea pueden entrar cuatro familias, en un, en un circuito autosuficiente de cuatro casas que sean autosuficientes, imagínate 100 hectáreas. ¡Viva la pepa! Bueno... Ese sería el próximo proyecto, eh, pero hay que ir dando pasos. O sea, las personas que ya quieran viajar a trabajar, lo pueden hacer hoy mismo, ¿viste? O sea, nosotros estamos en un pueblo, se alquila una casa, eh, hay que coordinar, bueno, yo estuve un poco con el celular roto, así que recién ahora podemos, eh, mediante WhatsApp, organizarnos. Pero esto es una estructura, bueno, que requiere de la disposición de cada uno de nosotros, ¿viste? Eh, pero ya te digo, estamos en eso. Vamos a ver cómo resolvemos todo esto, ¿viste? Porque hay que resolver. Eh, bueno, ¿qué más? Esto, esto de, de los viajes, y eso yo lo voy a pensar mejor para poder presentar algo viable, ¿no? Que nadie venga ni a cagarse de hambre ni de frío ni de, ni de nada, que la pasemos bien. Que nadie salga mal parado, que no hayan peleas y esas cosas, ¿viste? Bien. Pim, pirim, pim, pim pim. Blanca dice: saludos, saludos de aquí de Arkansas. Me gustaría regresar a mi país, Guatemala, y hacer algo importante para mi patria. Bueno, Blanca, ahora eh, no podemos hacer mucho, ¿viste? También pasa eso. Se prendió fuego el Amazonas. Ahí está el Evo Morales apagando el incendio con las manos, ¿viste? O sea, re prehistóricos. O sea, re prehistóricos. Apagando el fuego con agua. Es increíble que en el siglo XXI estemos apagando el fuego con agua. Y haciendo andar los coches con gasolina, con nafta. <risa> y no con agua, ¿viste? O sea, no, está todo loco así. Pero bueno, ya va, se les va a devolver todo esto, ¿no? Bueno. Eh, voy a comprar los IRF540 ahora, dice Anthony Basilio. Bueno, Anthony, antes de comprar los IRF540, pregúntale si tiene algún MOSFET canal N que soporte más voltaje. Y te va a decir, sí, tengo este, 400 voltios. Listo, cómprate ese. Ya si te dicen uno de 900 voltios, bueno, comprate ese. Con ese no se te va a romper nunca, y no vas a necesitar... Eh, un ventilador para, para disipar el calor, ¿viste? Más que nada eso. Eh, bueno, hola Cristian, ¿al video lo subís a YouTube? Eh, no, no pensaba subir este al YouTube. Lo que pensaba es, ahora que armé todo este sistema para poder salir al aire, voy a empezar a salir al aire, si puedo, todos los días por YouTube. El único problema que tengo ahora es un enano, un enano de... de un enano... Que me, que me persigue por todos lados para jugar, mi hijo, quiere jugar conmigo todo el día que, viste, y estamos acá, viste, o sea, bueno, eso, y bueno, y, si estoy acá, un video dura una hora y pico, y él me escucha, que estoy acá hablando, y quiere venir, y me abre la puerta, y yo acá estoy fumando, viste, y pum, y se arma, bueno, eso, lo que estoy tratando es de ver, ahora cuando lleguen las cosas para armar los equipos de ondas de escalares, eh, estamos viendo de alquilar otra casa para poder trabajar con esto, un lugar seguro, donde nadie entre a robar, ¿viste? Nosotros ahora estamos en una casa donde me abren esa ventana y me entran a robar, ¿viste? Entonces yo no puedo tener las cosas acá. Eso, necesitamos seguridad. Un lugar seguro para armar los equipos de ondas de escalares y que no pase nada. Bueno, ahí voy a poder estar, eh, digamos, en un ambiente donde no esté a Cori el bebé exigiéndome jugar todo el tiempo, ¿viste? Entonces, eso. Eh, ahora me he estado encargando de estar con él. Es hermoso, mi niño. Bueno. Eh, Railson Lima dice, Cristian, debe ser usadas ondas triangulares y no senozoidal. Frecuencia onda triangular en nuestros equipos. y 369 onda triangular. Saludos, Acre, Brasil. Muy bien. Eh, Yo soy de Italia, dice Sandra Solena. En Silicia vive. ¿Y por qué no una de las fábricas se podría montar aquí? Conozco gente que sabe trabajar en esto y somos más pronto los malditos de la mafia. Bueno, Sandra, mira, mira qué loco que es todo. Que yo, como un ser humano común y corriente, dije, bueno, eh, todo el mundo quiere ondas escalares, pum pam pim, vamos a montar la fábrica. De repente, bueno, me mandan la encomienda, que la aduana latina ahí están oliendo a ver qué es. Entonces ya me encuentro con el problema de la aduana y no solo es esto, ahora está el problema de la aduana en los componentes que me mandan, solo son componentes, imagínate cuando yo empiece a mandar el equipo, los problemas. Entonces, sí o sí, estos putos me obligan a que yo tenga que montar una fábrica en España. A que yo tenga que montar una fábrica en Italia, una fábrica en Perú, una fábrica en Brasil, una fábrica en México, otra en Estados Unidos. Entonces, de esta manera, todos van a tener el equipo de ondas escalares y bueno, y todos vamos a trabajar y nos sacamos un poco, eh, ¿viste? Porque a veces pienso yo, ¿cómo voy a mierda? Voy a hacer todo esto, ¿viste? La verdad. Yo creo que todo termina en eso, Sandra, en que te voy a llamar y te voy a decir, Sandra. Comprate estas cositas, eh, yo te voy a hacer un video para que veas cómo armar, primero me tiene que llegar a mí, así yo te puedo mostrar qué hacer, y una vez que esté así, le voy a mostrar a Sandra, a tan, a tan, a tal, a tal, y entre todos los países vamos a ir armando esto, y que todos los equipos puedan llegar. Porque en España, vos mandás el equipo a, dentro de España, llega al otro día, en cambio yo te lo mando de acá, y te vas a hacer viejita esperando el equipo, ¿viste? Quizás no pero quizás sí. Y ese riesgo, nadie quiere correrlo, ¿viste? O sea, ya estamos con los cojones de esperar cosas, ¿viste? Ya todos estamos impacientes, ¿viste? Bueno, así que eso, Sandra, en cualquier momento te llamo y, bueno, empezamos a proyectar la fábrica en Italia. Bueno, ya no tocas la guitarra, ¿qué pasó con ella? Sí, sí, sí, sí es más, yo ahora me hiciste acordar. Yo iba a empezar este directo tocando la guitarra, pero como el bebé está durmiendo, ¿viste? es lo que les digo, es un problema. Saludos, Cristian, desde Chiclayó, Perú, dice Darío Díaz. Saludos, hermanito. Fabricio, eh, salve, Cristian, un grande abrazo, directo de Santa Catarina, Brasil. Saludos, hermanito Fabricio. Eh, bueno, al final todos salen con el nombre en negro, quiere decir que la persona de la cual yo estaba hablando no, no se había ido, es algo que está pasando acá que no sé por qué, Viste salen todos con el nombre en negro, o sea que si yo me paro con el puntero arriba del nombre, no sucede nada, no, no, no me redirecciona al, al muro, no sé, es algo de los directos. Eh, bueno, José Ángel me dice, Cristian, ¿podrías hacer videos de cada aparato por separado para hacer la energía escalar y al final unir todo? No sé nada de electrónica. Bueno, sí, José Ángel, lo que yo estoy haciendo es para la gente que nunca hizo nada de electrónica. ¿Por qué? Porque los que hicieron electrónica empiezan. No, Cristian, lo tuyo está equivocado. No, Cristian, eso no funciona. No, Cristian ahí no hay energía escalar, no Cristian, así, o sea, yo a los que saben de electrónica no les hablo, esto es para la gente que no sabe ni siquiera cambiar una lamparita, ahí les voy, paso a paso, mirá, agarras el soldador con la mano derecha, el estaño, así se suelda, esta patita con esta, nada de nombres raros, ni nomenclaturas, ni nada, bueno, salvo el transistor, no importa que no sepas lo que es un transistor, yo te voy a enseñar a colocarlo en el lugar correspondiente, soldarle las patitas que van, y que todo funcione sin que vos sepas qué chucha es un transistor. Eso. Con la bobina de ignición del coche va a pasar lo mismo, no importa que no sepas nada, este cable va acá, este cable va acá, con el relé, viste, o sea, como para... En criollo le decimos nosotros, en criollo. Nada de cosas difíciles. Así que bueno, eh, saludos desde Guadalajara, me dice Gerardo Cruz, saludos hermano. Eh, bueno, hemos aclarado lo de la bobina de ignición, que el cable positivo que sale del relé y va a la bobina lleva la resistencia de 1,6 ohm, que el relé, hay que comprar relé de arranque para que no se rompan, o cambiar, en vez de usar la batería, poner un transformador que tenga poco amperaje, un amper y medio ya funciona, y el relé ahí va a funcionar mejor. Yo no he mostrado videos de la bobina de ignición, o que tengo cuatro ya, porque los relés se me hacían mierda, pero ahora que me dice esto, el amigo, lo voy a hacer y lo voy a mostrar, así ya completamos todo, porque sí, no, no he podido mostrar lo de la bobina y todo el mundo está esperando eso, realmente y mandé a pedir los, los relés, pero viste, de acá, que te lleguen. yo no sé, creo que también vienen de China, los compré por eBay, Aliexpress, y esas cosas, viste. Bueno, eh, gracias Cristian, bendiciones, Estén seguro que te voy a informar el progreso de mi primito autista, saludos a tu familia, gracias Juan Pablo, eh, tu testimonio va a ser muy importante para muchas personas. Eh, Agustín, perdón, mi ignorancia, ¿a qué le llamas la Matrix? La matrix es un tejido, un tejido como si fuera de tela, que con hilos magnéticos, o sea, líneas magnéticas que están en los tres ejes, o sea, en X, Y, Z, va tejiendo lo que nosotros llamamos mundo atómico, o sea, va tejiendo los átomos. La matrix es lo que está detrás de los átomos, es un tejido subatómico hecho con partículas de aéter, y entre ellas tejen lo que es el espacio atómico. O sea, este espacio atómico se rige por un espacio subatómico, el cual se le denomina matriz fina o matrix. Eso sería la matrix. <coughs> bueno. Eh, hola Menofi, saludo Puerto Rico. ¿Dónde estás viviendo? Me pregunta. no, no puedo decir dónde estoy viviendo, pero capaz que lo termine diciendo después, porque todavía estoy paranoico. O sea, en España nos quisieron matar literalmente para cobrar nuestro seguro de vida, quisieron robarnos el bebé para cobrar el bebé, nos hicieron mierda. En España nos cagaron la vida literalmente. Entonces, viste, todavía estoy como un poco así como... Eh, Haciéndome sana sana de todo lo que nos hicieron, viste, o sea, y estamos muy asustados, ya se nos va a pasar el susto, viste, pero quedamos muy asustados de, de, de, de los que se te vienen a hacer los amigos y después te quieren asesinar, viste, o sea, eso, así que bueno, ya vamos a decir, ahora no lo digo porque al final también abro el Google y el Google ya sabe dónde estoy, así que si el Google ya sabe dónde estoy, yo creo que, que ya está, ya los, los peores ya saben dónde estoy, así que ustedes que son los mejores, en algún momento ya les voy a decir dónde estoy, y tarde o temprano se va a tener que develar, porque vamos a hacer la cualdea, vamos a hacer cosas, ¿viste? Así que bueno. Eh, ¿Cuál es el WhatsApp? Eh, bueno, yo tendría que armar un grupo ahora, y pegarlo acá. A ver, vamos a armar un grupo ahora, y lo, lo pegamos acá, y todos los que quieran entrar al WhatsApp, pim, pam, pum. Porque de los otros grupos de WhatsApp, eh, tengo un, televi un televisor, un celular nuevo, y se borró todo. Eso, lo que siempre me pasa. Nuevo grupo. ¿Se va a llamar? Eh, tengo que meter a alguien, vamos a meter a Daniela. Como siempre, Daniela es... <ríe> eh, Dani, ahí está. Metemos a Daniela, listo. Eh, energía escalar. Energía escalar, eh, le ponemos 0,1, ¿no? Como para ir, pim, energía escalar 0,1. Ok, creando grupo. Bien, creaste el grupo energía escalar. Ahora yo me meto acá, info del grupo. Enlace de invitación del grupo. Copiar el enlace ahora cerramos acá esto está difícil cómo voy a ser para entrar acá a ver eh, pipi pipi a ver a ver a ver a ver me dejará entrar Sí, voy a poder entrar a este video desde el celular seguramente cómo no me va a permitir hacer eso y ahí lo pegamos ahí está equipo ahí estoy bien comentarios eh, comentar bueno y Ahí está. Ahora cerramos acá. Bien. ¿Cómo voy a hacer acá? Vamos a ponerle... Pegar. Pegar. Bien. A Ahí está... Eh... Bajamos el volumen acá. Ahí está el link del grupo que se llama Energía Escalar Amenofis. A la una, a las dos y a las 3 y ya, bueno, tenemos un grupo, si se llena armamos un segundo, si se llena armamos un tercero, si se llena armamos uno en Telegram, y hay que se llene, y bueno, y vamos así. Bien, ¿se publicó? Ahí está. Le voy a poner me gusta, así lo vemos todos, y ahí está, bueno, y arriba está el comentario de... Valmir Rech. Dale Cristian, saludos de Paraguay, departamento de Cazapa, monté, con la bobina de auto, pero no aguanto el relé. Ay, sí, viste, bueno, eh, no uses batería, un transformador de 12 voltios con menos amperaje. Ahora conseguí todos los componentes para montar con el flyback. Ahora, si sale de pronto, la gente solo cree en lo que ve y en los resultados, eso es verdad. La gente no cree que si no ve resultados dicen, estás loco, te van a electrocutar, pero eso... No funciona así. Sí, es que venimos de esto, ¿viste? Tenemos que entender que venimos de una mentira donde nos hicieron creer una estupidez y la creímos como estúpido. Y ahora nosotros nos tenemos que poner hacer cargo de que fuimos estúpidos, que nos creímos la vacuna, que nos creímos que ya estaba todo inventado, que nos creímos que los ovnis son de los marcianos, que nos creímos esto y nos creímos lo otro y que, pum, así una bola de creencias estúpidas que no nos dejan evolucionar a nosotros como dioses en esta creación. Cuando digo nosotros, hablo de este cuerpo, no de este estúpido, de este cuerpo. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo. Es muy importante que empiecen a salir los testimonios, así que bueno, eso, de a poco vamos a ir dando los testimonios. Yo, mi testimonio es este. No lo puedo creer. No lo puedo creer desde que estoy en España, no lo puedo creer, no tengo palabras para describir, o sea, sucedieron cosas que en, en, mi, en mi manera de ver las cosas eran imposibles, y sucedieron así, de un día para el otro cambió todo, y sigue cambiando todo, y toda la gente que viene y se conecta acá, ¡pum!, el gran cambio. Así que, viste, yo creo que nos tenemos que relajar, Fundación Amenofis va a ser una gran fábrica, va a abrir plantas en todos los países posibles y esto va a ser una realidad para todos. Para los que ya estamos despiertos, para los evolucionados, para los que no, para los que sí y para el que llega la semana que viene, el que se despierte dentro de un año, también, todos. Desde el más psicópata hasta el menos psicópata, porque también es eso, ¿viste? O sea, ya no podemos andar señalando con el dedo a nadie. Porque el psicópata lo conectas al equipo y se le va la psicopatía, ¿viste? Al bipolar lo conectas, se le va la bipolaridad. Al que vivía negativo se vuelve positivo, es una locura. Yo no tengo palabras. Eh, realmente el cambio es muy brusco, muy alucinante, y te quedas mudo. Porque no, jamás hubieras pensado que esta persona podría pasar de un día al otro a vivir la vida a pleno, en equilibrio, Así, ¿viste? Realmente, son cosas que estoy mudo. Bueno, eh, ¿qué pasó con el...? A ver, a ver, vamos a, a chequear qué pasa con el grupo de WhatsApp. Energía escalar. Oh. Uy, lo apagué. Entrando todo el mundo... ¡Ahí está! ¡Todo el mundo entrando! ¡Vamos! ¡Excelente! Bueno, ahí vamos a ir evolucionando todos de a poco, ¿viste? Ya no podemos nada, acusar a nadie. Somos los únicos estúpidos, o sea, hoy por hoy, el que quiera perder el tiempo, que lo pierda. Pero bueno, que se haga cargo después. Porque la, la tecnología apareció, es gratuita, eh, se te enseña a hacer desde el principio hasta el final, aunque no entiendas nada. Ahora, querés seguir cosas estúpidas en tu muro, de, de, de, de, de no sé qué, es eh, tu criterio. Yo te digo, si yo fuera alguien que descubre a un loco como yo, que descubre energía de partícula y toda la teoría y ¡pum! Yo no paro ni un solo día de compartir sus cosas, me volvería loco. No, no lo podría creer, lo ayudarían todo, ¿le, viste? o sea, nada. Pero hoy la gente, hoy por hoy, está un poco como... Están ellos por delante de las cosas, o sea, su ego. Entonces es muy difícil superar la barrera del ego. El ego justamente son los aliens, nos controlan a través del ego. Así que bueno, eso también hay que darle tiempo a todo, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que ya tenemos todas eh, las pautas para empezar. Jesús Fuentes me dice, pásame tu WhatsApp. Acabo de postear el grupo. A través del grupo pueden entrar al grupo que acabo de crear, y ahí está mi número. <risa> eh, bueno, saludos hermano Menofis, buenas vibras, dice ay que no me sale el nombre ese, ahí se me fue, clac algo así era. Eh, bueno, hola Menofis, ¿el equipo de lapkowski lo haces tal cual? ¿A cuánto lo venderías? Soy de la plata. Bueno, el tema es así, con el tema de la venta del equipo. Eh, como yo dije, dentro de un mes te entrego un equipo y pasaron dos meses y todavía estoy esperando la puta caja, eh, las cosas han cambiado, ¿no? O sea, la promesa ahora voy a tener que metérmela en el trasero y vamos a ver la realidad, vamos a ver que hay aduanas para que me manden las cosas a mí, que hay aduanas para que yo te mande el aparato a voz. Entonces, vamos a tener que ver que vamos a tener que organizarnos entre más gente, vamos a tener que, digamos, esperar más, porque esto es más grande que Greenpeace, y todo lo que es bueno y grande lleva tiempo. Entonces, esto ya no se trata de que yo rapidito te haga un zapper y te lo mando, viste. Esto ahora se volvió pesado. Así que, bueno, el aparato terminó en 320 euros. Le habíamos puesto 300 euros, pero los gastos administrativos nos quitaban entre 15 y 20 euros. Entonces le pusimos 320 euros. El tema es que hubo gente que pasó un mes y, y Cristian, no me contestas nada, y quiero el aparato, y se empezaron a impacientar. Algunos, ¿no? Y quiero mi dinero. Y había que volver, ¿viste? O sea, directamente si te vas a impacientar, eh, no, no, no, nadie ponga nada porque ya tenemos, digamos, gente que lo que pusieron, ya con eso la fábrica se empieza a mover o sea, acá hay muchos corazones acá hay mucho amor y buena onda, más que dinero está eso, pero faltaba el dinero apareció el dinero, todos pusieron un granito de arena, eso se juntó en un lugar se pusieron, se pudieron comprar las piezas y ahora bueno, tenemos las plataformas para comunicarnos con España con Estados Unidos, o sea, ir abriendo casas matrices en todos los países para no lidiar con el tema de la aduana. Pero todo esto es tiempo. Entonces, bueno, eso. Hay que saber que estaban haciendo algo muy lindo, muy grande y muy importante, pero que el tiempo va a ir dictaminando las pautas. A seguir. ¿Mm? Yo ahora quisiera mandarles hoy el equipo. Y si te, te muestro acá mi laboratorio, te vas a alargar a llorar. No tengo nada. Y mi pobre equipo lo tuve que hacer con un flyback que le saqué un televisor que el transistor lo tenía guardado de España, que uh la que tuve que hacer para poder conectarme. Y estuve un mes que la fascia, que la fascia avanzaba, avanzaba, y yo no podía armar el equipo. O sea, estuve mucho tiempo sin poder conectarme y la fascia avanzando. Pensé que me moría, te juro. Eh, pensé que, que, que, que no, que me iba a morir y que no iba a llegar al equipo. Me las vi feas, viste. Pero bueno, acá estoy. Y si me. Muero hoy o mañana, por lo menos hice este directo a Fásico y bueno, nada, qué sé yo, mañana va a venir otro a Office, o millones y que se agarren, viste, si a mí me llega a pasar algo. Eh, ¿Dónde está el enlace? Pregunta. Eh, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo de nuevo. ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde está el enlace? Acá. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo de nuevo. Bueno, esténse atentos. Voy a pegar el enlace de nuevo a las 3, 2, 1, despegue. Ahí va el enlace de nuevo del grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, este video era más o menos para saludarlos y que vean que estoy vivo, bastante afásico, me estoy conectando todos los días, trato de hacerme dos o tres sesiones. Eh, pero bueno, lo que me pasó en el viaje en avión fue muy fuerte. Entonces, viste, eso, sigo así medio como que ando lento, que todo me cuesta, que las cosas, levantar con el brazo derecho me cuesta mucho, me duele mucho el hombro, la cabeza me anda lenta, viste, bueno, me estoy encargando de lo que puedo. Y y no hay mucho que hacer porque las piezas están en camino, o sea, nah, no tengo otra cosa que hacer que conectarme. O sea, ir probando distintas maneras, hacer el equipo así, así, pero todavía no tengo muchos materiales, así que tampoco puedo hacer mucho, ¿viste? Así que eso, bueno. Más que nada, este video era para aclarar algunas cositas, que puedas eh, entrar al grupo de WhatsApp, y que bueno, ahí ya es otra historia, ya podemos personalmente, eh, bueno, indicarte... Y resolver las dudas, más que nada. Así que bueno, eso. Una hora y veintisiete. Primer video, primer directo. Amenofis en vivo de Radio Amenofis. Transmitiendo en vivo las 24 horas. Querida familia, eh, les doy las gracias por esto, porque realmente tengo una, una mezcla de sensaciones, emociones. Eh, yo nunca hubiera pensado que entre ustedes hubieran armado esto y realmente lo hicieron, y todo salió en el momento que nadie se lo imaginó, eh, ya te digo, mi intención era armar 5 o 10 equipos, ¿viste? y se armó una locura, bueno, y a la vez en ese momento yo no sabía que había descubierto algo tan importante como ahora, o sea, hemos descubierto cómo convertir ondas radioeléctricas en partículas subatómicas para crear anillos de Partículas subatómicas, los cuales vamos a llamar ondas escalares. Bueno, todavía no, no, yo no descubría eso, así que todo se dio de golpe. Y quedamos todos con la boca abierta, creo. Así que bueno. Eh, Cristian Dávila, excelente bro, dime qué ocupas. Bueno, nada, estoy comprando MOSFET, estoy comprando alambre de cobre de distintos grosores... Eh, lo que quiero hacer es que como ya entiendo las patentes de Tesla, quiero seguir los pasos de Tesla, porque nosotros ahora estamos siguiendo los pasos de ball y de Odin, pero Tesla llegó a lo mismo haciendo las cosas de diferente manera. Ahora quiero probar el método Tesla para que podamos ver eso. Entonces necesito, bueno, alambre de cobre, eh, bueno, tiempo, ¿viste? Eso. Ya vamos a estar más conectados ahí en el grupo de WhatsApp, Podemos charlar directamente, no hay problema. Bueno, con respecto al Gmail, eh, yo llegué acá y me dio la fascia, como te decía. Yo estaba co contestando todos los mensajes de Gmail, estaba al día, me dio la fascia, y ya no pude contestar más. Y vos imagínate, llevo dos meses sin contestar. Es una pila, son toneladas de, de Gmail de gente que me dice, Cristian... Te, te pagué el equipo de ondas instalares, pero yo ya no entiendo, ya, ¿viste? O sea, se me fue de las manos la cantidad de gente, lo único que les tengo que decir es que esto, como lo construyeron ustedes, requiere tiempo, yo lo que hago es poner mis, el pedazo de pero que me quedó para poder organizar, y si no se puede hacer todo desde acá, lo voy a ir haciendo en países, en España tengo un par de personas con las cuales yo ya hablé, y les digo... Compren esto o te lo mando y ya empiezan a fabricar. O sea, el tema es que yo tengo que hacer el primer equipo acá para que después sigamos ese modelo y lo repliquemos. Punto. Así que bueno, eso. Por H, por B, por X, por Z, va a llegar el equipo donde tenga que llegar. De la manera que sea, la vamos a hacer. Así que bueno, eh, familia, muchas gracias. Vamos a ver cómo quedó el video también para para ir mejorando todo esto. Me tengo que comprar un mejor auricular, un micrófono, bueno, y esas cosas, ¿no? Para poder salir mejor. Les mando un abrazo, y ahí nos vemos en el grupo de WhatsApp. Un beso. Chao.